Eh, ayer hubo una actividad, llegaron un grupo, de, un grupo de, de, de personas al altar de la patria, miles de seguidores y dirigentes de 13 partidos de oposición, y es donde dan lectura a un manifiesto que indica que esa es una manifestación contundente, una demostración de la indignación al asalto electoral de los comicios del 16 de febrero. También presentaron un pliego de reclamos y advertencias para devolver la confianza de la sociedad dominicana en el sistema electoral con miras a las elecciones de marzo y de mayo próximo. Advirtieron que frenaremos todo intento de fraude y desconocimiento de la voluntad popular. Vamos a ver las imágenes, por favor. Si las tenemos la imagen. Bueno, hay una situacióncita ahí con, la, con las imágenes. Eh, bueno, en el día de ayer... Tú estabas ahí. No. No, fui. no. De hecho, precisamente ¿Cómo el partido había no pues, era, de los era de los partidos políticos Alianza País no. desistió de participar ah, bueno, ya, pero ¿por qué? ¿por qué no fue Alianza País? Eh, mira, lo, lo que puedo percibir de esto es que no tengo la información de manera oficial. Guillermo dijo que se distorsionó. Se, que se quise. Se Esas imágenes no son reales. Esas se imágenes. Eh, quiero resaltar algo. Vamos a poner la imagen Ahora, me nuevamente, Francis. Me gustaría preguntarle a, a, a Guillermo. Esas imágenes que son una de marcha verde, eso no es de, del día de ayer. Fue una Atorio, sí, eh, déjame aclarar eh, esto, Francis, sí, discúlpame. Sí, buena aclaración. Eh, que A un Carolina. periodista de C... Eh, de Nuria, investiga eh, Del Canal 37, me parece que es Bueno, uno de los que trabaja con Nuria Piera Subió esta imagen y se hizo viral Yo ayer cuando la vi, antes de saber Digo yo, bueno, pero estas imágenes son de marcha verde Luego se desmintió Hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde que no, sea, lo que pasa. Esa puede ser de ayer el, el, pero La otra la que no. se difundió Fue una fotografía Ala. de un mar Humano, vestido ¿Qué? de verde Y entonces no fue la fuerza del darle el matiz De que era la fuerza Mira. del pueblo Eh los es la la, le quiero decir algo el pueblo ya debe conocer que marchena menciona con mucho augurio pero es por lo que él maneja en dinero de los nuevos empresarios de las redes sociales que él maneja y han hecho mil cosas para desvirtuar y para descalificar las marchas incluyendo que le agregan el matiz político a los jóvenes que se están congregando cada día en la Plaza de la Nada Bandera. Más ridículo que es. Entonces, pero, pero eso es de las torpezas pero, que ellos pero, realizan. Eso, eso es una actividad Entonces, política. ¿no? Entonces, pero. pero claro, por Dios. Pero, pero Fíjate, claro que sí, es política, lo que no es partidarista. Pero lo que resulta lo que no es partidario. Sí, lo, lo quiero, política, es política. Ayer eh, me atreví a comentar y yo decía, en definitiva, estos jóvenes quieren un cambio, pero deberán hacer ese cambio a menos que no haya una una revolución a través de los partidos que van a participar en las próximas elecciones, es decir sí. que tratar de desligarlo o de no combinarlo no. independientemente de lo que están pretendiendo para desvirtuar este movimiento que ayer le correspondió a los partidos políticos, porque esto hay que decirlo, ayer fue una convocatoria de partidos trece de oposición 13 partidos, sí. partidos de oposición a todo esto Tratar de desvirtuar o de descalificar, se equivocan. Porque los partidos y el sistema político está conformado por partido. Sí. Y además lo forman los seres humanos y las personas que estamos padeciendo de las mismas situaciones que el Estado no ha sometido. ¿Cómo es posible que hace unos días vimos al Estado dar su opinión y, la, y el primer mensaje, amado, agárrate? es demandar a través de las vías públicas al Ministerio Público que suspendiera la investigación. Siguen haciendo torpezas de su poder yo entiendo que fue una sugerencia no fue una claro una... bueno pero la, la idea pero, era la idea francis pero era que cuando no se sale del palacio qué sugerencita eh bueno pero una sugerencia debieron ¿no? de mantenerse al margen si realmente era serio no, y si pues, realmente no. había algo que investigar Pero mira, fue un pedimento para, que, para tratar de que la investigación no se contamine con lo que sí que, pero, es, no, que no, es el y entonces que analizar, lo que, lo que sí es evidenciado el presidente ahí es que el ministerio público eh, la, la lamentablemente lamentablemente eh, No goza de credibilidad de la población Entonces, ¿qué le hicieron? Le pidieron a, a la Procuraduría que dejara eso así ¿Y quién lo va a investigar? La OEA, ellos lo pidieron no, no. La OEA. la oea es otro punto. Pero la oea que... no puede hacer investigación sí, eso a Eso lo que pidieron, creo que. No, no. Pero la investigación es a la junta y la institución del proceso. Pero la junta no se puede investigar, no se puede investigar a sí misma. No, te por eso, eso le pidieron a Unión, por eso espérate. le pidieron al Líbico, por eso le pidieron a la oea vamos, que investigaran ellos. Vamos él. a poner las cosas en orden. Todos Está sabemos que la OEA no puede hacer investigación ni persecución de policías. Sí, país la, no. la, bueno, la hizo en, en Bolivia y determinó lo que no era, determinó de proceso. Lo hizo en Bolivia. Hay dos no, en no, no determinó proceso. En Bolivia no, no. hizo tampoco investigación sí, de sí, ese sí, tipo. No, no, no. Investigó, investigó, ma, investigó institución Oye, y procesos. Oye, la OEA puede hacer proceso claro. hacer, hacer una investigación claro. de, hecho, de las se circunstancias pidieron. que acontecieron. Procesos en el día de las elecciones. Procesos y luego esa, ese Sugiere regarlo claro. a quien puede perseguir penalmente, que en este caso es el Ministerio Público. Correcto. Pero si el no Ministerio Público aguántate, deja que esto pase a ver lo, cuál sí. es el resultado, no lo creo yo que sea pecaminoso, Francia. ¿Para ¿Con, mí? Con relación. Y para el sistema y lo que hemos tenido. No, es que yo no entiendo, no te entiendo, porque ¿qué tú quieres? El Ministerio Público que ha sido vilipendiado por todo el mundo. ...que haga la investigación... No. ...para que después digan... No, ...está que contaminada... No. ...no, lo que, quiero que, lo que quiero que se entienda... ...es el peligro de seguir conservando... ...un sistema donde el poder político... ...prende o apaga el motor... ...de quien va a ser investigado... Pues Desde a Miriam vamos para ...vamos a con el voto... ...el día que sea... Mire, que Pero, mire, mire. ...pero ustedes eh. deben de tener en cuenta... ...que lo que se está dando eh. en el país... ...con la participación eh. tan torpe del gobierno es lo que ha llevado a la indignación y que el poder político ayer se reuniera con un propósito común de hacer público su indignación que y se... que lo acompañara la población militante Miren. y que nada tiene que ver con lo que hacen los jóvenes cada día que a la vez son ciudadanos y tendrán que ejercer el voto a través de uno de esos 13 partidos. Miren, ayer, a propósito de esa marcha, que para mí fue un... Eh, eh, eso es lo que permite no, la a democracia. Ti no, te va a gustar. Pero, Fras, si tú tienes cuatro minutos hablando. Sí, te, pero a ti no te va a gustar, yo a mí, lo sé. ¿verdad? Que para mí fue un acto de hipocresía de los partidos de oposición, eh, el hecho de que se reúnen con la Junta, llegan a consenso con Oye, la Junta ese, oh. y salen a criticar a la Junta y a exigirle cosas a la Junta que pudieron que, que, que pueden eh, trabajarla dentro. Pero ahora bien... De ahí salieron ellos como, eh, como la fiesta de los monos, dándose eh, grabazos. Porque eh, ahí de una vez eh, hubo un, un bochinche entre Farideh y Raful y, y Vinicito que Vinicito no quería que, que, que Farideh leyera el, el, el manifiesto, eh, aprovechó ahí a Burqueque para, para mandarle fuego a, a, a Guillermo Moreno, Guillermo Moreno le respondió. Y es para que ustedes vean. Pónganme ahora sí, me hizo la Burqued, foto. Que, eh. que Rafael Aburqueque. Le Rafael. dijo de todo a, a Guillermo Moreno, Guillermo le respondió. Y eso yo lo voy a tratar en mi tema más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero que la gente comience a analizar? Mira lo que dice Leonel. Miren lo que Pero dice Leonel. dice, ah, ya, Ramón. Ya, Ramón. no se puede ir a elecciones de marzo y en mayo si no se restablece la confianza. ¿Y qué es lo que leonel quiere? ¿Y qué es lo que él quiere? Bueno, me parece que... ¿Tú te un sientes meso? conforme, ya, ya, ¿Tú te sientes conforme? Señor, es, es, es, de qué? es increíble. Con lo que ha pasado y con lo que está pasando. Es claro es que no, ahora bien, es, es increíble. Esto, okay. ¿Qué es lo que él está usando con eso? Es increíble. ¿Qué no, es lo que él es no está usando con en eso? en ese contexto. O sea, es, es, es si hay elecciones para el es día 15, que lo que pasa es. No es yo entiendo que es así. Baja, pero ¿qué propone es, es, es él? El ¿Cuál es pero el que tú, no lo digo, toda Pero yo lo ¿Cuál es la propuesta? Es que ustedes que está no escuchan es, a lo que no quieren Es increíble. Es increíble cómo ustedes, la oposición, ustedes, la gente de gobierno, tratan la cosa. El esfuerzo, o sea, el momentito, esfuerzo. Un momentito, Yo quiero eh, que Fulvio ahora, que me acaba de decir de la gente del gobierno, voy a sacar mi cédula. Mírala aquí, enfóquenla. Para no, que me busquen que ahora estoy, en cualquier institución pública. Yo lo que estoy hablando. Ah, que, porque a, a, a mí no me van a afuera. Yo lo que míralo estoy ahí, hablando es. Ahí. Yo lo me que estoy hablando la, es que cójanla, el comentario tuyo. El número, cójanlo ahí en el número. El comentario eh, y tuyo. En cualquier el comentario pública. tuyo es el mismo comentario del oficialismo. El mismo. Uh, no. lo el que El es Si te sentara y pasara, parece por que ser que recibe línea. Parece por la ser que recibe línea. Si estamos pidiendo aquí que hagan elecciones. Ver, hay elecciones hay que ver hay que ver el esfuerzo aquí hay gente que no quiere que le cuenten los votos de bueno, 13 partidos el gobierno, señores, ¿eh? de miembro porque de porque va a quedar bien partidos. feo son ellos aquí hay gente el que esfuerzo, no quiere que le cuenten los votos el esfuerzo democrático de ir a una congregación juntos aún teniendo diferencias de ideologías junto por la democracia porque lo que está pasando en este país ahora mismo es un atentado de peligro de la democracia claro que nacional. Sí. Entonces no podemos verlo tan simple por ideologías individualistas. Juntos Vamos. tenemos que provocar confianza en esa junta. Juntos tenemos eh. que buscar soluciones Vamos. fortalecimiento institucional que es lo que ustedes han destruido las instituciones. Pues, eh, a Necesitamos fortalecimiento a institucional. Vamos a ver la llamada, buenos días. Buenos día, días, ya día una día llamada, Que llame a llamada. Que me den una llamada. Buenos días. días. No pueden atacarme porque ellos si no son coge peso ni, ni, ni, ni Tenemos ni una llamada. Corrompeño. Buenos días. Vamos a ver. Buen que día. Que no... Bastante bien que yo lo la el enojo. Que está mejor en todo pozo Ahora, para terminar, a ese muchacho que ustedes llama Yayan, sin desnotar para que no lo mal, tiene que dar un poco de vacaciones porque lo que hace es que bloquea y ataquiza el programa. ¿Bloquea? Gracias. Bueno, no ah, que él Gracias. dice que yo bloqueo y anarquizo el programa. Mira. Es eh, eh, eh, bueno que haga la sugerencia aquí, Administración. Ante todo esto, <risa> eh, sí, sí, hay así. que estar claro. Eh, tenemos a todo un país manifestándose por un solo fin que es que se puedan realizar unas elecciones transparentes como se supone que han debido de ser desde el 6 de octubre de las internas de los partidos, de las primarias de los partidos a la fecha del mes de febrero y para el mes de mayo para las presidenciales. Eso es lo que se está solicitando a una sola feliz. voz, a una sola voz y no puede la gente del gobierno... No estoy señalando ayer ya, porque tengo entendido que sí, no, que no, no en el gobierno ni me ha atingado, nada. Me ha tirado de ser de gobierno. No, pero el, por el mensaje. El el, el yo lo reto a él. Yo ¿E lo reto a él. Es el, pero espérate, no, permíteme terminar el, el, ya, ya, te, te, te te, el comentario. Permíteme terminar el comentario. el mismo discurso. Entonces, no podemos, no podemos a la gente que nos ve dejarnos llevar de esa desviación que quiere hacer la gente que está en el gobierno. No, que el 15 de marzo usted da su voto. Ah, pero lo fuimos a dar el 16 de febrero febrero y no lo pudimos hacer y sabemos todo lo que ha venido pasando en esa junta central electoral entonces creo que sí es justificada cada una de las manifestaciones que se están dando en todo el país en el exterior y los propios partidos vamos, vamos a una llamada tenemos una llamada buenos días buenos Buen días día. adelante buenos días se fue Y, y cierro vamos, diciendo, vamos, este último vamos, discurso y ese discurso que tienen, no, que son políticos, que los políticos no pueden participar en la Plaza de la Bandera, pero ¿y entonces ¿quiénes van a participar? Pero eso no, eso no fue el gobierno que lo hizo, vamos. que lo hizo eso, fueron los jóvenes que están protestando, que le dieron su boche a, a Luis Abinader, que dijo, yo voy para allá, le dijeron, no, si usted viene, nosotros Y lo vamos". aceptó con mucha altura. ¿Eh? Bien. Eso, eso no es Vamos a